Y tenemos que hablar respecto a esto, o de repente a este, que está un poquito más grande. Permítame, por favor. Los nuevos billetes de la familia del Estado Plurinacional de Bolivia, los billetes de 100 bolivianos, a partir del lunes, ya están en, del martes, ya están en circulación. Estamos junto a Cristina Fajardo, quien es jefe de programación de material monetario, a quien le agradecemos Cristina, buenos días. Pues realmente encantada yo de estar acá y bueno pues poder presentar a toda la población lo que es el nuevo billete de 100 bolivianos. ¿no? Muy bien, hablemos acerca de las características que tiene este nuevo billete de 100. Claro que sí, el billete como ya conocemos los anteriores, podemos ver que tiene la misma arquitectura de los cortes que ya habíamos presentado anteriormente. Tenemos tres personajes, un sitio patrimonial que en este caso es la Casa de la Moneda y en el reverso tenemos un representante de fauna que es la Pará Azul, la flor patujú como representante de flora y también un sitio natural hermoso que son las cataratas arcoíris. Además tenemos un gran conjunto de medidas de seguridad que eh, aseguran que la población no se vaya a ver engañada con cualquier tipo de falsificación. Ahora es muy importante hablar respecto a los temas de seguridad porque este es el billete actual, digamos, ¿no? La, la familia que eh, también sigue vigente, hay que aclarar claro eso. Que o sí, sea, sí. Estos billetes siguen teniendo validez, eh, no es que van a ser reemplazados. Pero estos nuevos que mantienen el color, eh, como todos los anteriores billetes de la, de la nueva familia, eh, lo que hace es incrementar las medidas de seguridad. Por ejemplo, si usted ve acá este precinto de seguridad, eh, tiene menos características que el nuevo, ¿no? Exactamente, esa es una de las medidas más importantes de seguridad que están presentes en los nuevos billetes. El hilo de seguridad nosotros vamos a ver que en primer lugar tiene un es mucho más ancho que los anteriores tiene 4 milímetros de ancho y además lleva la imagen si ustedes observan el primero de los personajes es Juana Zurduy de Padilla que se ve representada tanto en la marca de agua cuando uno pone el billete a contraluz como en el hilo de seguridad repetido una y otra vez acompañado del valor del corte, el número 5. Bien. Este hilo de seguridad tiene un cambio de color de dorado a rojo cuando uno inclina el billete de arriba hacia abajo. ¿no? Muy bien. Además, algo que me llamó poderosamente la atención es el tema de estas barritas, las barritas eh, horizontales, que, eh, laterales que están acá, uh -huh. que son diferentes en cada uno de los cortes y tienen una, una explicación y es algo que de repente muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar, la empatía hacia las personas que tienen una discapacidad visual. Exactamente. De hecho, nosotros estas dos barritas que vemos por debajo del número 100 en el anverso del billete son barritas que ya estaban presentes en nuestro anterior billete. Esas barritas eran utilizadas por, bueno, son utilizadas por la gente con algún tipo de discapacidad visual para reconocer el valor del corte. Entonces nosotros hemos mantenido esas dos barritas, pero adicionalmente hemos añadido las líneas eh, oblicuas que están en los extremos izquierdo y derecho del bolso del billete. Como tú decías, cada, cada billete, cada corte tiene un patrón distinto. Si ustedes recuerdan, en el billete de 10 bolivianos teníamos un solo bloque de 16 líneas continuas. En el corte de 20 teníamos dos bloques, en el de 50, tres bloques y ahora en el corte de 100 tenemos cuatro bloques, cada uno de tres líneas oblicuas. Y esto, claro, sirve para que las personas con discapacidad visual puedan identificar el corte. Es algo que de repente eh, uno no se pone a pensar en cómo hará las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otras medidas de seguridad tiene que tener en cuenta eh, la población al momento de recibir estos billetes del Estado Plurinacional? Bueno, el Banco Central eh, siempre recomienda a la población que realice tres acciones a la hora de identificar si un billete es falso o no. Eh, la primera es Mire, la segunda es Toque y la tercera es Incline. Creo que la principal medida de seguridad dentro del Mire es la marca de agua de la que hablábamos. Nosotros ponemos el billete a contraluz y vamos a ver que se reproduce la imagen del primer personaje, en este caso Juana Zurduy de Padilla, que se va a ver acompañada de un caballito en dos patas que es un, objeto, bueno, un elemento representativo del personaje y el valor del corte. Dentro del toque, la principal medida de seguridad es la tinta en alto relieve que está presente en distintos lugares del billete como ser los personajes y justamente las barritas y las líneas en alto relieve que mencionábamos hace un momento. Y dentro del incline, creo que la medida de seguridad, ya habiendo hablado del hilo de seguridad, es la que encontramos en el reverso. Habíamos dicho que el representante de fauna en nuestro corte de 100 es la paraba azul. Pues también la encontramos representada en el extremo superior izquierdo del billete, como la silueta del ave, pero rellena con una tinta muy especial, que es una eh, tinta muy muy difícil de falsificar, que si uno ve... Si uno inclina el billete, ya sea de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, va a haber unos aros, uno verde y otro azul, que se entrelazan y se mueven alrededor del cuerpo del ave. Entonces, esta es una medida de seguridad de eh, última tecnología, que es muy fácil de identificar por la población y muy difícil de falsificar. Entonces, creo que es la medida de seguridad más importante de nuestros billetes. Y bueno, hay que... Eh... Recordarle a la población que el año pasado en un encuentro de especialistas en tema de billetes y monedas, el billete de 10, el primero, el que abrió la puerta a los billetes de la nueva familia del Estado Plurinacional... Fue reconocido como el mejor billete de Latinoamérica. De Latinoamérica, exactamente. Fue un eh, premio otorgado en Argentina, en Buenos Aires. Eh, asistió toda la sociedad de numismáticos de allá. Y bueno, la verdad ha sido un reconocimiento para... No solo para el Banco Central, sino para toda Bolivia. Eh, porque ha sido catalogado como el mejor billete de toda Latinoamérica eh, 2017-2018. ¿no? Entonces esperamos que todos los billetes de nuestra... ...nuestra nueva familia puedan ser reconocidos... ...tanto a nivel nacional como a nivel internacional... ...de la misma forma. Bueno, y este billete de 100... ...viene con eh, personajes... Muy, ...muy importantes para la historia... ...¿no?... Eh, ...Juana Zurduy de Padilla... Eh, ...es sin duda alguna... ...una de, las, de los personajes más importantes... ...de la historia boliviana... ...estamos hablando de Alejo de Calatayú... ...también otro eh, líder revolucionario... ...en Cochabamba... ...de Antonio sí. José de Sucre... Entonces, son personajes que eh, están representados en este billete y que lo que hacen es reconocer a Bolivia, autorreconocernos, ¿no? Es muy importante esto, eh, el, la valoración que se está dando. Exactamente, es, es muy importante reconocer a aquellos líderes patriotas que han, uh, han luchado por lo que es Bolivia, ¿no? Entonces, como bien decías, tenemos eh, como primer personaje a Juana Zuluy, que ha sido una valiente guerrillera que, de hecho, en la lucha por la libertad ha perdido mucho. Ella ha perdido a cuatro de sus hijos, su esposo, sus tierras. Eh, entonces, es, es un personaje realmente digno de reconocer. Alejo Calatayud, un cochabambino que ha eh, realizado uno de los primeros levantamientos eh, revolucionarios, intentó instaurar un gobierno de criollos. Y bueno, José, Antonio José de Sucre, que vuelve a nuestros billetes después de muchos años, eh, uno de los eh, protomártires de nuestra independencia. Realmente creo que ha sido una selección de personajes digna de estar en uno de los cortes más altos de nuestra familia. Hablemos acerca de la cantidad de billetes del corte de 100 bolivianos que ya van a entrar en circulación o ya están en circulación. Bueno, en total nosotros eh, hemos... Eh, contratado la impresión de 185 millones de piezas del corte de 100 bolivianos. Estos billetes eh, van a ir entrando en circulación muy eh, de a poco, ¿no? Es muy importante que la población sepa que los billetes de la anterior familia únicamente van a salir de circulación cuando eh, estén muy viejitos, deteriorados y hayan cumplido de manera natural su ciclo de vida útil. Entonces, solamente cuando estén así, viejitos, deteriorados, rotos, manchados, van a ser retirados de circulación y van a ser Estos. repuestos, si vale la... Exacto, eh, esos billetes van a ser repuestos, si vale el término, por billetes de la nueva familia, ¿no? Entonces, la cantidad de billetes que circulan en la economía no se va a ver afectada y va a ser un eh, reemplazo, si vale el término, muy, muy paulatino. ¿Y para cuándo está previsto el lanzamiento del corte de 200 bolivianos? Nosotros ya estamos acostumbrados porque ya queremos conocer cómo va a ser el de 200 <ríe> Eh, y si de repente va a haber otro corte, porque en algún momento se habría analizado, pero eh, ¿para cuándo va a estar el de 200? El corte de 200 lo vamos a lanzar en el mes de abril. De hecho, cada uno de los cortes lo hemos ido lanzando eh, cada tres meses, a partir del primero que fue lanzado en abril del año pasado, y concluiremos en abril de la presente gestión con el corte de 200. Muy bien. Muchas gracias, eh, Cristina, por haber estado junto a nosotros a explicarnos estas medidas de seguridad muy importantes. Ya sabe, vea, toque e incline Exactamente. el billete. Muchas, Muchas gracias, gracias Cristina. Cristina. Estuvimos con Cristina Fajardo, jefe de eh, programación de material monetario, eh, hablando acerca de los nuevos billetes, estos que usted ya va a ver o ya ha visto en circulación.